Acabamos de finalizar la tercera edición de los talleres de inteligencia colectiva para la democracia. Son dos semanas de trabajo tras una convocatoria de proyectos y de colaboradores en la que hemos reunido más de 60 personas trabajando aquí de manera intensa, full time, durante todo este tiempo. Los procesos participativos de Ciudadanos, a pesar de llamarse participativos, Muchas veces son planeados, diseñados los procesos desde arriba. Y es en eso que trabajamos, para que sea el diseño del proceso algo colaborativo. No hay una ley orgánica de participación que desarrolle el derecho de participación que se recoge en el artículo 23.1 de la Constitución. Es un tema que yo ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero lo bueno de poder estar con otra gente es que siempre que se piensa desde lo colectivo eh, se enriquece cualquier proyecto que se hace. Absolutely is the best time in the history of the species to be a seeker after knowledge. It's all connected. You can get from one idea to another. We have never even had a dream of that until a few decades ago. It's also the best time to be a complete idiot, and that's the problem. I mean, if you want to just be inundated with amusing, entertaining lies, then you can. But it's also important to remember the things about us that the positive things about humans that the Internet has revealed. and One of the earliest is the uh, our willingness to engage in collaborative efforts, building something, uh, being a small piece of a large effort, that builds something that we care about. If we are to improve our democracy in any way, we have to improve our information. We have to have good data, we have to have good news in order to be able to make good decisions in a democracy. Todo ese esfuerzo y ese entusiasmo, incluso por el tema de los laboratorios ciudadanos, me parece un, un deseo colectivo de retomar eso de la construcción comunitaria y de alejarnos un poco cada vez más del individualismo. ¿no? Tenemos que solucionar democracia con, con gente de diferentes áreas, no solamente políticos. La mezcla de la gente, eso es verdaderamente como estamos en el mundo, en nuestras comunidades, estamos todos mezclados. We need to grow up. As a species, we need to come out of being a teenager and be an adult and learn how to work together. It's, it's critical. Uh, I like this kind of atmosphere uh, where people are coming from uh, everywhere in the world also, just come together and uh, in this hackathon style, uh, work on civic ideas.